He llevado un carrito de la compra desde el coche hasta la puerta del mercado con una fuerza de 50 N. El camino recorrido tiene una longitud de 20 metros. Y nos preguntan en el apartado A qué trabajo he realizado y en el apartado B, cuando regrese al coche con el carrito lleno, el trabajo que tendré que hacer será mayor o menor que en el apartado anterior. En el apartado A la situación que tengo es la siguiente. Tengo mi carrito de la compra... Aquí estaría el mercado y lo que me están diciendo es que quiero llevar mi carrito de la compra a una distancia de 20 metros. Así que el desplazamiento sería este vector que mide 20 metros y lo que voy a hacer es ejercer una fuerza sobre el carrito para poder arrastrarlo. Me dicen que esa fuerza que voy a ejercer es de 50 newton. De momento vemos que la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Así que si quiero calcular el trabajo de la fuerza que estoy ejerciendo para arrastrar el carrito, eh, de momento sé que el trabajo es positivo porque tanto la fuerza como el desplazamiento tienen el mismo sentido. Para calcular el trabajo, lo que tengo que hacer es multiplicar la fuerza por el desplazamiento y fácilmente pues, obtengo el resultado. Así que la fuerza son 50 newton multiplicado por el desplazamiento que son 20 metros y esto me da 1000 julios. Así que el trabajo de la fuerza que realizo para arrastrar el carrito son 1000 julios. En el apartado B nos dicen que una vez que tengo el carrito lleno para volver otra vez al punto de partida voy a dibujarlo. Realizo el mismo desplazamiento pero en sentido contrario. La fuerza que voy a ejercer lo voy a llamar F1, que sería la fuerza a la vuelta que tengo que ejercer. Pues sería para arrastrar el carrito desde el mercado hasta el punto de partida. Bueno, pues de nuevo, tanto la fuerza como el desplazamiento tienen el mismo sentido, así que el trabajo será positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que para arrastrar el carrito estoy ejerciendo una fuerza que tiene que vencer la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento depende del, del peso del carrito, en este caso. Es decir, si yo intento arrastrar un bloque, en este sentido, ejerciendo una fuerza, lo único que tengo que vencer es la fuerza de rozamiento entre ese objeto que quiero arrastrar y el suelo. ¿Qué sucede? Que cuanto mayor sea el peso de ese objeto, mayor será la fuerza de rozamiento. Así que en este caso, como el carrito está más lleno, la fuerza que tengo que ejercer, F1, será mucho mayor o mayor, dependiendo de lo que haya cargado el carro, que la fuerza en el caso anterior. Así que la fuerza 1 va a ser mayor de 50 N. Por lo tanto, el trabajo que voy a realizar, como es el producto de la fuerza multiplicada por el desplazamiento, pues el trabajo también va a ser mayor. Sigue siendo de sentido eh, de signo positivo porque insisto que la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido.